Desde España, con nosotros. No sé si hace falta presentarlo, pero c h dice Chuti. Yeah, yeah. ¿Cómo estamos, Fuerte Argentina. Argentina? Fuerte ese ruido. Hoy se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Gracias, a Argentina, por esa presentación que me ha dado el lugar en la FMS Internacional. Uh. Vengo hasta Argentina para ver si no se motiva y va a gritar. Uh. Y así zone con su base, me saca el puto Messi más potencial. Ya, uh. ya, yeah, yeah, yo me ya, ya, yeah, yeah. es todo un honor. La gente que salta, levanta las manos, ya sabe delante que tiene mejor. Para mí sí es un honor. En el club hípico tenemos al caballo ganador y con de puta Por eso esto es fuego a discreción. La función, ¡No! ¡Río! un placer, gracias Argentina.